Y le vamos a dar un aplauso porque lo queremos eh, y todos somos gracias. seguidores eh, suyos. Muchas gracias. Te voy a, no, no sé si tutearte o no, Felipe. Si es no, una cuestión si de respeto nomás. Más. Más eh, gracias por estar con nosotros. Un de placer. verdad, un placer, porque todos te leemos, te seguimos, te escuchamos, y nada, tenerte acá con nosotros es, es un gustazo. Para mí también. Eh, que le diste una vuelta de rosca para muchos de nosotros, que quizás no, no encontrábamos mucho cómo seguir la historia, nos gustaba, pero bueno, en, encontraste ese lugar, te metiste en. Sí. en la casa de los argentinos como dicen en corriente, nos enchamigamos este, <risa> sí, la verdad que es una cosa hermosa la historia y, y no, no hay por qué enojarse con ella eh, y bueno, a veces en la escuela te la hacen no, no te mm. terminas de enganchar con la historia que, que es apasionante, que explica mucho de lo que nos pasa también sí. te permite planificar, ¿no? Pero en tu historia de figura pública, de tu carrera, este, la escuela tiene mucho que ver también, ¿no? Porque no, no, a través la, de... la escuela fue 30 años, fui docente, uh -huh. orgullosamente docente secundario universitario. Y bueno, a mí me, me moldeó la carrera porque esta necesidad de hacerte entender y que, que, que la gente entienda lo que hablas para mí fue muy importante para después estar en los medios, cosa que por supuesto no estaba en mis planes, ¿no? Claro. No. Pero tuviste una idea original que era, el, el, el, el, digo, cómo surge este Felipe Pellegrini. Bueno, no, antes, mucho antes. Viene un poco de la pero, radio, claro, claro, cuando empecé en la radio, y particularmente con Mario Pergolini, que hacíamos Cuál es, uh -huh. eh, un programa de radio sí, claro. impresionante. Pero antes de eso había leído que hiciste documentales. Hice documentales con el Carlos Pellegrini. Con la escuela, por eso La es escuela universitaria, uh -huh. eh, con un grupo de chicos que, bueno, fueron 10 años de trabajo de toda la historia argentina, documentales hechos por alumnos y docentes, que fue maravilloso, ¿no? Y por ahí pasaron 100 alumnos en total a lo largo de los años, y gente que iba para contadora y terminó historiadora no. eh, o, o cineasta. Eh. Ahora con Mario fue la explosión. Y con digamos, Mario fue el coleccionante. Claro, fue a partir de. Exactamente, ¿no? porque la columna era completamente eh, eh, rara, porque una columna que duraba a veces una hora, ¿viste? Sí, y, sí, sí. y bueno, Mario dijo: Bueno, esto lo tengo que llevar a la tele y nos sentamos en cuatro cabezas hace eh, dos días a cranear un poco el formato que fue P muy original el de algo habrán hecho sí, sí. como bien decís fue una locura y eh, me dio 25 puntos de rating ¿Cu ¿cuál fue cuál crees que fue el éxito ahí de algo habrán hecho pues, habían dos cosas muy importantes ahí, por un lado el formato sí, que sí. era excelente atrapante sí. y por otro lado el hecho de contar la, la historia no oficial digamos la historia no punto. oficial eh, rescatar a personajes que estaban un poco olvidados eh, un excelente equipo, muy buenos actores. Cada cada capítulo era una película, ¿viste? era sí, una sí. producción brutal. Había un equipo de producción, no sé cuánta gente, pero era una locura. Una, una parte de. Porque era, era ficción, periodístico, historia, digo, y, había una mezcla. Y mucha de todo, novedad ¿no? en, en, en cuanto al uso de la infografía, uh -huh. que para entonces estamos hablando hace casi 20 años, 18 exactamente, era una novedad. Este, la, ¿18 contar, años ya? Se, y el año que viene se cumplen 18 años. Y ahora 17 eh, de año. Porque además vos lo ves y no son programas que hayan quedado viejos. No, no. Que no es lo que te repasa con la no, tele argentina. No, que tremendo. las cosas de hace 20 años vos lo ves y vos esto es re viejo. Sí, yo creo que... Hemos sobrevivido a los simuladores y nosotros... <risa> sí, verdad, sí. ¡Qué <risa> este... buen dato. Sí, sí, sí. Sí. Este, este... El de ya estuve con Cifrón y le agradecí eternamente el nombre, creo que todos los que estamos acá. Sí, <risa> Qué sí, maravilloso. Sí, sí, ¿no? Imposible este... no detenerse a mirarlos, te lo cruzar, sí. eh, y Bueno, y, y esto también sobrevive, lo siguen usando en las escuelas, uh -huh. eh, así que maravilloso. Felipe, ya nos metemos en el libro que vas a presentar hoy en, en el Polimeni. ¿Qué te generó Ay, cuando apareciste? Yo recuerdo algunos que me decían, sí, pero piñas, como que como que había cierto rechazo, quizás de no sé cómo cómo preguntarte lo que te quiero preguntar. No, no, ya entiendo, eh, entiendo perfectamente. Hablarlo... Bueno, a veces salir un poco de, del aula y de lo académico a, a una gente le molesta, ¿no? Pero para mí la función del intelectual es, es que la gente conozca la disciplina, llegar a todo el mundo, siempre con respeto, ¿no? Eh, yo nunca, a mí no me gusta promover el rencor con la historia, sino más bien uh -huh. que pensemos positivamente lo que hicimos bien, lo que hicimos mal para mejorar, ¿no? Uh -huh. este... Ahora tus libros todos están documentados, todos sí, tienen sí, sí. pie de. Sí, página a mí me encanta, con... la, me encanta la cita, ¿no? de, uh -huh. de ampliar un poco el que quiere lo lee, el que no, pero a mí me, me divierte mucho la cita, la cita abajo de ampliación de concepto, claro. ¿no? Eh, sí. Y bueno, no, bueno, fue una... Después se calmó un poco la cosa. Fue como... Sí. También hay envidias, viste, bueno, sí, sí, cosas bueno. que... ¿Qué te parece? Sí. Igual les pasa a casi todos los divulgadores, ¿no? Sí. La, la semana pasada lo hablábamos con, con, Darío. con Darío... Y también lo sí. hemos hablado con, con López Rossetti, que claro. vino... Claro, para para ustedes debe ser difícil, porque para ciertos colegas debe ser, pucha, a mí me gustaría y a lo mejor hay que tener un talento para... Sí, no, no, pasa, es, no es fácil. No, le pasa a Gabriel también, Rolón, bueno, las cuatro total, son, sí. somos muy amigos los cuatro sí. y estamos en la misma, ¿no? La eh, respuesta es bajarte el precio, Sí, bajarte el precio, lo, ojo, ojo con lo que dices, sí, sí. pero bueno, uno tampoco tiene que engancharse en esa, escuchar las críticas porque siempre te pueden ayudar, ¿no? Pero... Seguir haciendo. Siempre que sean bien intencionados. Claro, exacto, cuando vienen con mala leche, no, porque vienen por otro lado. ¿no? Claro, claro. Pero si viene una crítica que te puede ayudar, por, ¿Y, por supuesto. Y esto de, de que si en alguna vez <coughs> te tildaron como eh, referente de una u otra ideología, Sí, te eso jode? pasa. Es, no, a mí la verdad que no, porque. Eh, no, no. Te, siempre, te, siempre la gente acá le encanta etiquetar, ¿no? Sí. Y entonces eh, yo en mis libros no, no trasunto eso, digamos. Trato de. De, que, de ayudar a la gente a pensar, digo, ¿no? Darle uh -huh. elementos, se puede ver cuando hablo de Rosa, cuando hablo de Perón, inclusive tengo el mito, mitos cuatro, uh -huh. donde hay muchos elementos de a favor y en contra que la gente lo puede tomar, ¿no? Claro. Pero meterte con ciertos temas siempre es tenemos, un es quizás, un peligro, suponete, ¿no? Felipe, pero nosotros tenemos como sociedad esto de que todo tiene que ser bueno o malo exactamente, y, y, muy, blan blanco y muy blanco negrista, muy blanco yo, Sarmiento, por ejemplo, una figura descomunal <coughs> que yo de lo que he leído tiene cosas buenas, tiene cosas malas, no es no es el no es lo que me enseñaron en la escuela primaria, bueno, seguro pero, que no el es. el un tipo que hizo. Pero Entonces, claro. el, el que hace siempre va a ser un tipo criticado, Sarmiento es un tipo. Nos cuesta otro. no situarnos al argentinos en sí, eso de decir, "Che, sí. hizo bueno y malo", no, no, bueno, no, no, Bueno, claro, al si, final vos qué opinas? No, bueno, yo te opino claro. esto. Que hizo cosas buenas e hizo cosas malas. fíjate con qué te quedas como vos. Como yo. nosotros también. Claro, bueno, lógico. <risa> sí, claro. no Todos tenemos dispuesto. una mirada subjetiva. Siempre digo el ejemplo, hay un choque y hay tres testigos que dicen ah. cosas distintas. ¿no? Y, ¿Y hay alguna figura histórica argentina así que sea este es indiscutible? Y no tiene la Bisa Martín y Belgrano claro. son dos. Pero igual hay gente que los discute, por supuesto. Sí, sí. pero, somos, pero la, ¿hay un país? cierto consenso. No, de bueno, que... yo creo que son personas que deberíamos tener el respeto y agradecimiento eterno, ¿no? Mi, Imagínate un belgrano que entra rico a la función pública, se va pobre, dona para hacer escuelas que no se hacen, bueno, toda una cantidad claro. de cosas. Con este, Güemes menos... también usted tiene una... Sí, ahora bueno, estoy haciendo un libro de Güemes en este momento. Eh, Güemes es un personaje, bueno, un tipo que muere a los 36 años, ¿no? Tan joven y, y habiendo bien. dejado todo, porque también una persona de fortuna, de, de una familia poderosa, es alta, que termina este, entregando su vida a la revolución. ¿no? Claro, y, y no sé cuántas calles, y me voy metiendo en el tema del libro, <risa> llevarán su nombre. Bueno, de güemes una, en, en, y en general, en, en Buenos Aires hay algo muy lindo que es la Galería Güemes, que este, es la que la que Cortázar dice que conduce directo a París, ¿no? En, uh -huh. en uno de los cuentos, vos entrás por Florida uh -huh. y en vez de salir de la calle San Martín, que está del otro lado, salís a París. Es un cuento hermoso, ¿no? De, de la Galería Güemes, que es una galería muy bonita que tiene. El teatro Piazola adentro, bueno. Eh, tiene Hay estas cosas, que a veces los homenajes no son solamente el de la calle, eh, y hay homenajes que para mí está mal, ¿no? Porque ponerle el cantero a alguien, ¿viste? O sea, en vez de ponerle a una calle gente muy importante, de rock, de la música, claro. que merecen calles o merecen una plazoleta, se cumple con un cantero. Pero ¿quién ve un cantero? Claro. Cantero es lo que está en el medio de una avenida. ¿Quién se va a parar a...? A, a, a ver eh, claro. Claro, este, tenido... hay una... Para, cantero Miguel cantero la calle corriente tiene nombre? No, el... algunos canteros, pero más de las avenidas. No, la... no lo sabía, o sea, ah, sí, sí. idea. Ustedes. Ah, sí, sí, los canteros cantero, el Central, cantero Central, claro. Cantero Central, Miguel Abuelo. Bueno, pobre Miguel Abuelo, claro. Claro. para mí un merece una, una calle. Claro. Claro. Felipe, sí. un encontraste, por lo que vi, que hay pocos nombres de mujeres. 4% sobre el 96 de varones. Y 50% de los barrios no tiene nombre de mujer. no eh, solamente, bueno, Puerto Madero que es un barrio claro, enteramente claro, femenino todo, ah, todo femenino gracias a la iniciativa de una socióloga marplatense Leticia Maronese que cuando vio que iba a un barrio nuevo dijo bueno, por favor, ponle nombre de mujer claro, ¿no? claro, claro. Y, y es muy lindo porque ahí está un arco muy representativo de lo que debería ser el callejero porque ahí tenés eh, personas de pensamiento radical, peronista, de izquierda. Este... ¿A quiénes tenés en Puerto Madero? Y tenés a Macacha Güemes, eh, a Azucena Villaflor, la fundadora de Madres. Macacha Güemes, la hermana de Güemes, ¿no? Una, una gran luchadora. Juana Manso, que fue una de las más grandes pedagogas argentina, colaboradora de Sarmiento. Alicia Moró, Alicia Moró de Justo, que es eh, una de las luchadoras por el voto femenino. Esas son dos avenidas, Juana Manso y... Y, este, y Alicia Moró, Julieta Lanteri, una pionera del voto femenino, eh, Aimé Painé, una, una cantante mapuche. Bueno, es muy lindo, porque claro, no sabemos, está bueno. vos las mencionás sí. y, y no sabemos claro, nada de la y historia. Y bueno, claro, yo, yo estoy proponiendo, ojalá me den bola, que creo que se puede hacer en todo el país, y la verdad que es muy económico, eh, ponerle a las, a las chapas QR. Entonces ah, la, bueno. que la persona pueda con el celular... Remitiendo una página y saber... Tener ahí la data eh, Porque siempre te dicen, lo pasa que en la placa no se puede porque es chiquito, bueno, está bien. No. Bueno, pero en París, te, en París te ponen por lo menos, viste, nació, fue médico y murió, qué sé yo, para saber lo Un golazo en el cartel de la calle que es el este, sí. este, este libro es puntas por todos lados, digo. Claro, el, el, una... al que le va interesando investigar, a se mío. va a encontrar con miles de vidas claro miles de vidas este y cada una deriva a otra y por eso es temático y al final está el índice no uh -huh. eh, es temático en, en colectivos digamos de pintores de artistas este y, y se dan los nombres de las calles Felipe en esta investigación que que, que has hecho ¿Se da también esto de lo que nos marcó la historia, la historia que nos enseñaron, que hay más calles sí, de unos que de sí, claro. otros? Bueno, hay un predominio unitario violento. y violento. Porque fue, es muy de época, porque fue las calles fueron nombradas en la década del 90 al siglo XIX, donde había un predominio en la generación del 80 que reivindicaba fuertemente el unitarismo sobre el federalismo. Entonces, tiene más de 300 unitarios y no llegan a 10 los federales, ¿no? Claro, si no Peñalosa, Quiroga, bueno, eso no, no deben tener una la, calle. la de Peñalosa es muy interesante porque hay una calle El Chacho y bueno, vos decís, bueno, un homenaje a Peñalosa, no. Es un homenaje al libro de Sarmiento, el Chacho que lo destroza. Claro, <risa> o sea, ni siquiera eso que podemos creer claro. que es un homenaje a Peñalosa no. tampoco lo es. Y la calle Juan Facundo Quiroga es una calle de circunvalación detrás de, del Parque Taisa y Facultad de Derecho donde no vive nadie. O sea, no nadie puede decir vivo en la calle Quiroga, por ejemplo. Y, y... Rosas no tiene calle. <risa> Julio Argentino Roca tenía muchas calles y se fueron bajando No, de tenía hecho tenía la avenida, billete y dejó sí, de tenarlo. Sí, tiene la avenida, la avenida Roca, el parque Roca este, Acá pero Mendoza hay una calle El más homenajeado es Colón, increíblemente Ah, sí. Ah, sí. ¿Y, no, y, ¿y calles en referencia a las dictaduras? Eh, bueno, no, ya se han bajado todas uh -huh. Y sí víctimas de las dictaduras Y cada, uh -huh. cada vez más se van sumando Y se van bajando algunas que eran tremendas ¿no? Como eh, por ejemplo Martínez Subiría que era... Un tipo nazi, un escritor nazi que antisemita, y que se venía luchando para sacar esa calle, ¿no? Que era un escritor este racista, antisemita, pero declaradamente antisemita, ¿no? Claro. Y bueno, se le puso el nombre de una madre de Plaza de Mayo, de origen judío, que había sobrevivido al holocausto también, ¿no? Eso fue el año pasado. Sí, está bueno eh, esta dinámica de las calles, ¿no? uh -huh. Yo vivo, Felipe, y te lo quería preguntar, lo anticipé hace un ratito, entre Allen, yo vivo porque hay San Juan. Eh o bienmos San Juan pero vivo entre Alem y Garibaldi sí bueno Alem el fundador del Partido Radical este tipo muy interesante no un, un luchador Alem no de familia aparentemente pero, más pero, de Garibaldi sí. ah no yo hablaba de Alem de Alem. Ah, Alem Alem, Alem. Alem. Alem es, bueno tipo hijo de de un vasorquero muerto en, después de Caseros, y, y bueno, el fundador de este partido que luchaba por el voto, el fin de la corrupción... Era el más radical de los radicales, el más en el radical, sentido del término se de la rompa, palabra, de las, armas tomar, digamos. Que se rompa porque no se... Bueno, participó en dos revoluciones claro. armadas, el radicalismo tiene tres revoluciones armadas, 90, 93 y 5, 1905, él se mata, se suicida en el 96, ¿no? era bravísimo, no? Sí, sí, sí. Bueno, él crea la, el concepto de intransigencia, ¿no? Ajá. No transar con el poder hasta que el poder no admita que la gente tiene que votar, que se tiene que terminar claro, claro. la corrupción, etc. ¿no? Sí, sería como una, eh, no, no sé si es válida la comparación, pero sería como una visión más, que hoy diríamos es más trosca, hoy, hoy por hoy. Sí, claro. Claro, astrosca. sí, sí no? increíblemente, sí, puede ser algo más. Eh, bueno, si esto no se cumple, no no se hace, ¿no? Pero que fue muy importante porque ayudó mucho a la ley de Espeña, ¿no? Claro. A la ley uh -huh. del voto. Eh, Garibaldi, un personaje de novela que vino casi como mercenario a pelear acá en las guerras civiles argentinas del bando unitario, eh estuvo un papel muy importante en la lucha en Montevideo. Claro. Y después... Eh, bueno, Me hay... preguntaba esto digo, ¿se merece tener este nombre, porque estuve bueno, buscando son, son un poco personas en esto de, de un digo... Yo lo que más que nada se lo homenajeé a Garibaldi, aunque hay también un corazoncito unitario ahí, pero sobre todo porque fue el, el artífice de la unidad italiana, ¿no? Él claro. después era el tipo que logra la unidad de Italia, este, a favor del rey, bueno, la unidad de, ¿Eh? de Italia, que era un, una cantidad de reinos dispersos. Claro. Y en 1871, gracias a Garibaldi, se une a Italia, ¿no? Uh -huh. la, la, lo que conocemos como la República Italiana. Porque aparte es una, acá en Mendoza es una de las calles más sí, claro. conocidas, la calle Y está Garibaldi. a todos lados. Y en Buenos Aires tiene además una calle la, el monumento en Plaza Italia, claro. el famoso monumento y, a Garibaldi. Y hay...